Buenos días, eh, vamos a iniciar la presente audiencia que se va presidida por la señora Juez, tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bucaramanga. Audiencia que se rige bajo los principios de oralidad, publicidad, igualdad procesal de las partes, inmediación, continuidad y contradicción establecidas por la ley, cuyas órdenes deben ser acatadas. Las partes apoderados y testigos podrán hacer uso de la palabra o retirarse de la audiencia cuando la señora juez se lo autorice. Las impugnaciones deben ser presentadas inmediatamente, sean notificadas en estado las decisiones judiciales o pena de la preclusión de la oportunidad, independientemente de que continúe en la audiencia. La audiencia que se va a desarrollar va a ser grabada en audio y video. Los presentes deben mantener apagados o en silencio el teléfono celular, de manera que no interfieran en la grabación. Los intervinientes deben emplear en sus intervenciones lenguaje, tono de voz y actitud decorosa y respetuosa para con sus interlocutores. No está permitido manifestaciones de respaldo y de rechazo a las intervenciones de las partes, argumentaciones de los apoderados, ni a las decisiones de la señora juez. Eh, por favor a las personas que están interviniendo en la audiencia, eh, tener a la mano el documento de identidad. Buenos días, Uf. buenos días, ¿me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí señora, bueno vamos a dar inicio a la audiencia siendo las 10 y 20 de la mañana de hoy 18 de marzo de 2021 la suscrita juez tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bucaramanga declara formalmente instalada la presente audiencia de conciliación, trámite, instrucción y juzgamiento decretada dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía instaurado por la señora Janet Maritza Duarte Villamilzar contra Omaira Janet Atuesta Corredor y Julián María Corredor Méndez. Proceso radicado bajo el número 680014189003 2019 006 -69 -00. Para efectos de registro se solicita a las partes que procedan a su identificación. Entonces, eh, pues, no vemos conectada a la parte demandante, eh, por tal razón, entonces procederemos a la identificación de la parte demandada. Entonces vamos a iniciar con la señora Omaira Janet. Por favor, procede a identificarse. Nos dan nombres, apellidos, documento de identidad, eh, correo electrónico si lo tiene, eh, la dirección donde recibe notificaciones. Tiene la palabra la demandada. Señora Omaira, no se le escucha. Por favor, active el micrófono. Buenos días, eh, doctora eh, Omaira Llanea Tuesta, corredor, identificada con cédula de ciudadanía 63-525-935 de la ciudad de Bucaramanga. Mi dirección de residencia es Carrera Sexta, número 2848, Torre 4, apartamento 604, Conjunto Nuevo Girardo, Bucaramanga. La señora Julia. Eh, Julia María Corredor Méndez, número 37836350, de Bucaramanga, vivo en la vereda Los Cuadros, Pedregal Bajo, Peatonal 9. ¿De dónde? De Bucaramanga. Continuamos con la apoderada. Ah, por favor, le solicito a cada una de las demandadas que ponga en la cámara el documento que las identifica. A ver, doña Julia, el, súbalo un poquito y aleé, exacto, eh, 37, no apareció bien el número, 37, 83. por favor suba la, la, la cédula a la cámara, al, el número, eso ahí, 37, 8, 36, 3, 50. Sí, señora. Y doña Omaira, por favor. ¿63-525-935? Sí, señora. Bueno, continuamos con la apoderada de las demandadas. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es María Paula Saavedra Quiroga, identificada con cédula de ciudadanía número 1098-825-275. Eh, miembro activo de consultorio jurídico con credencial universitaria 21780 para efectos de notificación mi correo electrónico punto arrozabuja.com o se puede también para cuestiones de notificación al consultorio jurídico de la Universidad de Santo Tomás ubicado en la carrera 19 número 922 teléfono 6800 801 con extensión 1460 eh, acá le muestro mi, mi celular, no sé si, hay, si eh, hay. 109, por favor la acerco un poquito más, doctora. Sí, señora. 1098-825-275. Sí, señora, correcto. Perfecto. Entonces, constituido el despacho en audiencia pública y verificada la presencia de, eh, de la parte demandada con su apoderada, se procede a desarrollar el trámite de la audiencia en forma oral, tal y como lo dispone el artículo 392 del Código General del Proceso. Se le advierte a los presentes que todos los actos que se desarrollen en la presente diligencia están siendo registrados por sistema de audio y video y hacen parte y harán parte del expediente. Entonces, vamos a desarrollar cada una de las etapas de la audiencia. Cada que vayamos agotando una etapa, entonces procederemos a realizar el correspondiente escaneamiento. Eh, sería el caso, pues, iniciar con la conciliación, pero como quiera que la parte demandante no se conecta con esta, para la realización de la audiencia, no es posible llevar a cabo eh, la etapa de la conciliación. Entonces, por tal razón, eh, el despacho declara cerrada la etapa de conciliación. Teniendo en cuenta la calidad de las partes procesales, el domicilio de las demandadas, el valor de la obligación que aquí se cobra, este despacho es competente para conocer del presente proceso y no se advierte irregularidad o nulidad que invalide lo actuado. Se requiere a la poder a la parte demandada para que manifieste si advierte algún vicio o irregularidad hasta este momento. No, no, señor. Continuamos entonces con los interrogatorios. Entonces vamos a proceder a tomar el interrogatorio a las demandadas. Entonces, por favor, voy a solicitar... A la señora O'Maira, O'Maira Janet Va a solver ¿Sí, señora O'Maira Janet por favor, entonces, doña Julia, se retira un momentico para que la señora pueda... Doña Omaira, le voy a hacer unas preguntas muy y responda lo que se le está preguntando, ¿bueno? Sí, señora. Bueno, doña Omayra, a usted le vamos a tomar una declaración, la declaración la rinde bajo la gravedad del juramento. Con el juramento usted se compromete a decir la verdad en lo que se le pregunta o si no puede incurrir en un delito sancionable con pena de prisión. A sabiendas de la responsabilidad que con el juramento asume, jura decir verdad en la declaración que va a rendir. Sí, señora. Doña Comayra, cuéntenos, le voy a poner de presente dos letras de cambio que son las que constituyen la base de ejecución de este proceso. Y obran al polio 3 del expediente para que usted nos diga si es cierto el contenido de, de ese documento y si las firmas que aparecen en cada una de las letras es la suya. Esta es la letra número 1. ¿Se alcanza a apreciar? Sí, señora. Doña Omaira, cuéntenos si el contenido de esa letra es cierto. Pues, señora, pues, eh, mi firma no es la que está, la que figura en esa letra. Esa no es mi firma. Y en cuanto a la Entonces, letra número dos. Esa sí es así en mi letra. ¿Y el contenido del documento? De préstamo? si es cierto lo que ahí aparece en esa letra. Sí, que fue un préstamo por 500 mil pesos. Sí, a ver, a leer lo que dice en la letra. La letra de cambio es la de fecha 11 de noviembre de 2009. La letra número 02 dice está consignado valor 600 mil pesos a favor de la señora Julia María Corre, uh, la señora Julia María Corredor, el 5 de septiembre de 2019, servirá a pagar solidariamente en Bucaramanga por esta única de cambio eh, a favor de Janet Duarte Villamizar, 600 mil pesos. ¿Es cierto el contenido de ese documento? No, señora. Las letras se firmaron en blanco. Solamente se le puso el valor de 600 mil pesos. Porque se pre, nos prestan 500 y se paga 600. Las letras estaban en blanco. Sí, estaban firmadas, pero no estaban llenas. Doña Omaira, cuéntenos. ¿Usted conoce a la señora Janet Maritza Duarte Villamizar? No, señora, no la conozco ni en persona, ni por teléfono, ni nada. Bueno, usted dice que suscribió, o sea, que firmó la letra de cambio número 2. ¿Sí? sí, señora. Señala que pues fue por 500 mil pesos y que 100 mil pesos que le cobraban, que por eso se llenó que se llenó solo el valor de 600 mil pesos, pero el resto estaba en blanco, ¿sí? sí Sí, señora. Así se firma cuénteme, la letra. Cuénteme, doña Omaira, ¿cuándo firmó usted esa letra? ¿Cuándo suscribió usted la letra? Eh, sé que fue en el 2009, pero exactamente la, el mes, el día, no, no sé. ¿Usted cuándo se comprometió a pagar ese dinero? ¿Cómo era el pago? Ese dinero... Aquí trabajamos, eso es eso es dinero gota a gota, como se dice, se paga por, al 10% en dos meses, entonces por 500 se paga 10 mil pesos diarios por 60 días. Por ver, 60 días. Doña, doña Omaira, me hace el favor, necesito que nadie le dé a usted información. Usted, lo que le conste, lo que usted recuerde, si usted, por favor que doña Julia se retire de ahí, lo que a usted le conste, lo que usted recuerde. Si no se acuerda, simplemente dice no me acuerdo o no sé, o es conocimiento exacto de lo que usted sepa. Recuerda. No paga doña, doña Mayra, recuerda que usted me está rindiendo una declaración bajo la grada del juramento, esto está siendo grabado por el sistema de audio y video. Entonces, por favor, lo que a usted le coste, no quiero escuchar las personas que están alrededor, que le estén diciendo ningún dato. Entonces, por favor, me atiende la audiencia, me mira la cámara y me contesta lo que recuerde. Si no recuerda, simplemente me dicen no recuerdo, ¿buena? Sí, señora. Se estableció una fecha de vencimiento de esa letra de cambio, de la letra número 2. No, señora, como yo le digo, esa plata se presta 60 días y se paga 10 mil pesos diarios para un valor de 600 en 60 días. Cuéntenos, doña Mayra, ¿cuál fue la causa que dio origen a la letra? ¿Por qué decidió usted firmar esa letra o suscribir esa letra? Porque así trabaja aquí, aquí se trabaja así con el gota a gota se firma la letra eh, sí se firma la letra en blanco y se pone solamente el valor pero no se llena a cuánto tiempo ni nada pues como una aquí hay todo lo gota a gota donde confianza pues ellos con una letra trabaja, se trabaja y nosotros nunca imaginamos de que nos confiamos y no reclamamos la letra cuénteme con quién adquirió usted la obligación a quien a quién se comprometió a pagarle esa suma que usted dice eh, aquí eh, venía eh, un amigo que eh, se llama Rosenberg no, Rosenberg Salazar me parece que es el, el apellido de él no estoy segura él es un conocido estudió conmigo y amigos a él fue el que nosotros le firmamos esa letra. Por eso yo no conozco a esa señora que usted me menciona, nunca la he visto, ni nada. Ni he tenido tratos con ella. Bueno, usted dice que le firmó la letra al señor Rosenberg en el año 2009. Cuénteme, sí, eh, cuénteme. Si usted dio algunas instrucciones para el llenado de esa letra, en qué términos, no, estaba, en qué términos, en qué términos se estaba prestando la, el dinero, qué condiciones se establecieron para ese pago. Como yo le digo, doctora, el pago se hacía diario durante 60 días. Y nosotros le cumplimos al señor Rosenberg. ¿Cuándo terminó? Supuestamente se dice que le cumplieron al señor Rosenberg. ¿Cómo le cumplieron? Pagándole la totalidad de, de la deuda, los 600 mil pesos. Lo que pasa es que realmente nosotros, por confiar nunca reclamamos de esa letra. ¿Usted, como tiene, lo conocíamos, recibos, ¿usted tiene recibos que acrediten el pago de esa, de esa obligación? No, mi amor, porque ellos nos entregaron una tarjetita, una tarjeta que viene en los 60 días. Y apenas se paga esa tarjeta, automáticamente uno la rompe o la bota. Y cuénteme, ¿por qué razón ustedes no pidieron la devolución de la letra si supuestamente habían cancelado la totalidad de la obligación? Pues realmente, como yo le digo, por confiadas y y no y se, se nos pasó, nunca nos ha pasado el primer caso es este, porque nosotros trabajamos aquí, nosotros somos eh, vendedoras ambulantes y acá se vive del gota a gota y es la primera vez en tantos años de que nos pasa esto. A ver... Cuéntenos, doña Omaira, usted dice pues que no conoce a la señora Yané, que le firmó la letra al señor Rosenberg Salazar, que es un amigo suyo, para respaldar ese préstamo, que ya fue cancelado en su totalidad. Cuénteme, ¿cuándo se hizo ese pago? Pues a, pues a los dos meses, lo que cuenta, 60 días, lo de la letra. Realmente esa es la verdad. Eh, ¿Cuánto hace que conoce al señor Rosenberg Salazar? Nosotros estudiamos en el 96, desde el 96, yo conozco a Rosenberg. Doña sí, omaira y... Doña Omaida. Eh... Sí, sí. Dice usted que la firma que aparece en la letra de cambio número 2 se firmó en blanco, ¿cierto? Sí, señora. Eh, se estableció en esa, eh, ¿por qué razón en, en el documento no se estableció la forma de pago de esa obligación? Usted me dice que acordaron que se pagaría eh, diariamente una suma. <coughs> ¿Por qué razón en el título no se hizo costar tal circunstancia? Doctora, como le vuelvo y le explico, nosotros somos vendedores ambulantes, así se trabaja con los gota a gota. No se llena la letra, se pone el valor, pero uno sabe que a los dos meses se, se entrega la letra o uno sigue trabajando con esa misma letra que con él, con él, pues nosotros terminamos de pagarle, pues él no volvió, nunca más volvió. O sea, esa es la verdad, y no seguimos trabajando con él, pues realmente no, y eso, se nos olvidó pedir la letra. Doña Omayla, cuénteme, cuénteme, una vez usted fue notificada del proceso que se adelantaba en este juzgado, si usted se comunicó con el señor Rosenberg. Para reclamarle por el cobro que se le estaba haciendo, si supuestamente usted no adeudaba suma alguna, usted se comunico, comunicó con este señor, ¿qué le dijo? Sí, sí señora, yo me comuniqué y fui hasta la casa porque yo sé dónde vive y dónde trabaja el señor. Yo fui y le dije Rosenberg, ¿qué pasa que esa señora me tiene una demanda porque yo a usted no le pagué? Me dijo, no Mayra. Esto, usted a mí no me ve nada, esa señora, perdone la palabra, esa señora está loca, esa señora cayó en la ruina y ahorita todas las, las letras que tiene por ahí a la mano, así la hayan pagado, lo, le está metiendo abogado. Así me contestó. Pero él. doña Mayra, por, usted le preguntó al señor por qué razón, si usted ya había cancelado la, la obligación, por qué razón el señor Rosenberg, que era su amigo, le entregó la letra a la señora Janet, porque si la tenían en, en, en su poder la señora Janet fue porque el que antes la tenía supuestamente, se la había entregado a ella. ¿Qué respuesta obtuvo? ¿Usted le reclamó por esa razón? ¿Por qué razón doña Janet doña Janet Duarte tenía la letra de cambio que usted supuestamente había suscrito a favor de Rosenberg? Porque ahí fue cuando me enteré que el de la plata o el que prestaba la plata era de la señora. De la señora, la plata era de la señora. La plata era de la señora, o sea que él era como un trabajador, es que él era esposo de la hija de esa señora. Entonces, ella le prestó una plata a Rosenberg para que la trabajara. Y como me dijo Rosemary, es que es una señora que era muy descuidada. Eh, una vez uno le preguntaba por las letras y nunca sabía dónde estaban las letras. Él se separó de la, de la hija de la señora y él nunca le quiso entregar las letras, la señora Rosemary. Eso fue lo que me explicó Rosemary. A ver, en el momento en que usted decide suscribir la letra de cambio, usted preguntó, al señor Rosenberg si el dinero que le estaba prestando a usted era a título de personal con él o con otra persona usted lo, le averiguó quién estaba facilitando el dinero que le estaban prestando no no señora yo no sabía no sabía él, si era él o no era él, ¿Él tampoco le comunicó no no señora él nos vine nos ofreció la plata Así como el gota a gota y nosotros lo aceptamos. Más nunca supe de dónde venía ese dinero ni nada. A ver, usted dice que le canceló el dinero al señor Rosenberg, pero que la, la plata la había prestado era la señora Janet. ¿Por qué razón se estará ejecutando por parte de la señora Janet la obligación? Por qué razón se ejecuta esa obligación si supuestamente usted ya la había pagado? ¿Sería que el señor Rosenberg le canceló o no la obligación a la señora Janet? Yo la primera vez que fui al juzgado que me enteré el abogado de ella me comunicó con ella, incluso ella nos preguntó, ¿no se acuerda de tal plata? Nos le no no señora nosotros no la conocemos a usted. Entonces dijo y de casualidad Rosenberg yo le decía Rosenberg sí. Pero señora, nosotros le pagamos a Rosenberg hasta el último peso. Y ella me dijo, pues, él a mí me dijo que ustedes había quedado debiendo. Y le dije, no señora, nosotros en ningún momento le quedamos debiendo a ese muchacho. Y yo, el negocio lo hicimos con él y él fue el que el que, el que que tiene que responder. Para mí eso es Rosenberg. Porque nosotros le pagamos a Rosenberg y nosotros no nunca recibimos plata a esa señora, ya ni, ni la conocemos ni nada. Y respecto de esos pagos que ustedes dicen haber hecho, ¿tienen algún documento o prueba que acredite que efectivamente se realizaron? No señora, porque nos dan una tarjeta que marca 60 días y se va llenando todos los días. Cuando ya se llena y termina uno, uno rompe la tarjeta o la bota automáticamente, esa es la, la verdad. El despacho no formula más preguntas, señora Mayra Llaner. Eh, entonces continuamos el interrogatorio con la señora Julia María Corredor. Por favor, entonces, que pase la señora Julia. Y usted se retira un momentico. Sí, señora. Mientras formulamos el interrogatorio, la sí. Julia. Sí, señora.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 Doña Julia, le voy a poner de presente en la cámara las letras de cambio que son base de ejecución de este proceso. Entonces, por favor, me mira la letra de cambio número uno y me dice si la firma que allí aparece es la suya y si el contenido del documento es cierto. ¿Esa es su firma, doña Julia? No, señora. ¿No, ¿No ¿Alcanza a apreciar bien la firma? Eh, no, esa... Es también en... es que no la le veo. Recuerdo, le recuerdo que usted está rindiendo una declaración bajo la grada del juramento, doña Julia. Entonces, pues, por favor, si la alcanza a ver bien, me, me dice, si no... Miramos, a ver, y yo leo. Sí, esta es mi firma, la veo muy pequeña, pero sí es mi firma. Y el contenido del documento. No, no veo nada más. Se lo voy a leer. Dice que es una letra de suscrita el 26 de noviembre de 2009, letra número 01 por 600 mil pesos. De la señora Julia María Corredor o Mayra Tuesta, el día 5 de septiembre de 2019, pagarán en Bucaramanga, Janet Duarte Villamizar, 600 mil pesos. Ese es el contenido del documento. ¿Es cierto el contenido de ese documento? Sí, doctora, a uno le pesan 500 mil pesos a pagar 600 por 60 días. Doña Julia, esta es la letra de cambio número 2. ¿Se aprecia su firma? ¿Esa es su firma? Dios mío, yo no veo. No traje gafas. Ahí. si no la ven no importa entonces continuamos es una letra de cambio la letra número 02 igualmente por 600 mil pesos suscrita el 11 de noviembre de 2009 dice julia maría corredor 5 de septiembre de 2019 se a pagar en bucaramanga a janet duarte villamizar 600 mil pesos esa es la letra de cambio número 2. Doña Julia, cuéntenos, Te dice que sí firmó la letra 1, la letra 2 no alcanzó a apreciarla. Cuéntenos, usted, ¿usted adquirió alguna obligación con la señora Janet Maritza Duarte Villamizar? Eh, mami, a mí me prestó fue el, el señor Rosemen fue el que me prestó, yo a esa señora no, no la conozco. Ni en presencia, ni por celular, ni nada de eso. A mí la plata me la prestó Rosenberg Y yo le pagué a él esa de. Rosenberg, usted dice que le prestó una plata el señor Rosenberg. ¿Usted le firmó letra, alguna letra? ¿Cuántas letras le firmó? Pues yo tengo entendido que una porque fueron a no jueves nomás un solo préstamo. ¿Por cuánto fue el préstamo? Pues le prestan a unos 500 mil pesos para pagar 600. 500 mil para pagar 600. Sí, señora. A ver, usted dice que fue un solo préstamo, pero aquí aparecen dos letras, al parecer suscritas por usted, cada una por valor de 600 mil pesos. Entonces, Lo que pasa es bueno, que bueno, pasa, hay una letra que está esto: le falsificaron la firma a mi hija Omaira pero la otra sí es su firma, ¿sí o no? Pues sí, hay una firmada porque cuando me prestó la plata. Bueno, okay. entonces, ¿por qué razón será que aquí aparecen dos obligaciones a su cargo y dos letras al parecer suscritas por usted, cada una por valor de 600 mil pesos? ¿Cómo explica eso? Pues el error mío fue yo no he reclamado letras. Yo me confié el señor Rosemen y yo le terminé de pagar y no caí en cuenta de reclamar letras. Pero Eso es te te me a Una porque fue un solo préstamo que él me hizo. Porque la otra está tiene la firma falsificada la de mi hija. Estamos doña doña Julia Solo estamos hablando de las letras que usted suscribió, independiente de su hijo, ¿sí? Ya ella contestó su interrogatorio. Entonces, solo frente a su firma, frente a la firma que aparece como suya en cada uno de los documentos, ¿sí? Sí, señorita. Bueno, entonces usted me dice que fue un solo préstamo. Sí, señora. ¿Y por qué razón será que al momento de ustedes contestar la demanda se acepta eh, la suscripción de, los, de las dos letras por parte suya? ¿Usted por qué cree que al contestar la demanda sí si se hizo referencia? a que la firma que aparece tanto en la letra 1 como número 2, ¿Oye? ¿Oye? es su firma. Si usted señala que solo adquirió una obligación y que solo una, ¿por qué razón será? Porque es que hay una que está falsificada la firma, que es la, la, la firma de mi hija, que la, la falsificaron. En la contestación a la demanda se hizo en referencia efectivamente que se falsificó la firma de la letra número 01 respecto de la demandada Omaira Janet a tu esta sí. corredor. Pero estamos hablando concretamente en su caso, su caso, no el doña Omaira. Entonces, ¿cómo explica usted? Que en la contestación a la demanda se hizo referencia a las dos letras. Por, porque es que yo no, yo, yo no estoy bien segura cuál letra es. Porque ya tantos años, pues, usted sabe, señora, yo tengo 60 años, yo, a mí se me olvida. Pero no recuerda usted cuántas letras firmó. Pero es que yo no le hice, sino un solo préstamo a ese joven. ¿Y solo por 600 mil pesos? Claro, mami. Son 500 y no paga 600 con los intereses. ¿No le prestó más dinero? No, señorita. Bueno, doña Julia, cuénteme si usted conoce a la señora Yanel Maricho Duarte Villamizar. En caso afirmativo, ¿cuánto hace que la conocen? No, mi amor, yo legalmente yo no sé quién será la señora. Para mm. nada, el es que yo le pagué la plata fue a Roseman, él me la prestó fue el señor Roseman. Cuénteme, usted dice que no recuerda exactamente cuántas letras firmó, pero acepta que, que hubo una firma de una letra. Cuénteme, cuando sí. esa letra se firmó, ¿estaba totalmente llena o, o qué? O, o, o habían visto algunos espacios? todo se firma en blanco, completamente en blanco pues ahí la llenan cuánto el total y ahí pero o sea el valor sí señora el... valor la fecha el valor y la fecha recuerda usted cuando adquirió la obligación pues no recuerdo muy bien, pero estoy segura más o menos en el 2009. Pero no sé en qué mes ni nada de eso. ¿Y cuándo se acordó que pagaría esa letra? No, mi amor, porque el si yo se la pagué al joven rosemen él me cobraba todos los días en el local. ¿Les pidió él algún documento del pago que usted hacía? Eh, no, ellos, ellos terminan, cuando ya terminan la cuenta con uno, vuelvo le digo, doctora, el error mío fue: yo no ha reclamado la letra, no, él hizo que hágame el favor y me devuelve la letra. Ese fue el error mío. Pero usted no le reclamó a él una vez se enteró del proceso que se adelante en su contra, le reclamó usted al señor Rosenberg por la letra que usted había firmado? Cuando nosotros nos enteramos que estábamos demandadas que que nos tocó ir a conseguirlo a él, a buscarlo, él, él lo que nos dijo fue, no señora, ustedes me pagaron todo, ustedes no me quedaron debiendo nada, esa señora está loca, ¿qué le pasa a esa señora? No, ustedes me pagaron. Eso fue bueno, lo que él nos dio la contesta. Bueno, pero si ustedes le habían pagado al señor Rosenberg, ¿por qué razón la letra de cambio la tenía la señora Janet Maritza Duarte? Eh, tengo entendido que era que él le trabajaba a ella, o oh, eh, supuestamente era yerno de la señora. Y la señora le dio una plata para que la prestara. O sea, ¿la plata de quién era? Pues tengo entendido que era la señora, pero el señor Rosenberg le trabajaba a ella. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de eso cuando les facilitaron el dinero, cuando el señor Rosenberg les dio el dinero? ¿Ustedes tuvieron conocimiento de que él le trabajaba la plata a doña Yanel? No, señora. Yo a esta señora no la distingo. Usted dice que ya le cancelaron a Rosenberg. ¿Cuándo le canceló a Rosenberg? Eh, Mami, esto fue... Por Mami, favor, esto fue... que nadie le, le, le diga nada ya. Por favor, doña doña Julia. Por no, favor, mamá. la cámara, que yo le vea la cara, por favor. No, yo estoy acá, presente. Suba un poquito la cámara, la, que yo le vea la cara. Bueno, cuénteme. ¿Cuándo le pagó usted a don Rosenberg? Eh, mi amor, eso como es por 60 días, eso le tocó a uno, como decir cuento, no quedarse. Eso fue en el mismo año que yo le pagué. Pero no recuerda cuándo. No, señora. Cuénteme si al momento de firmar usted la letra en blanco, eh, ¿se establecieron las condiciones en que se realizaría ese pago, de esa obligación? Pues ellos le, le dicen, bueno, aquí queda la letra apostando que le presté. Y ellos Ay, se no quedan sé. con una, con la que... Eso, ¿Se, se acuerdan acuerda las condiciones del pago en el momento en que le entregan a usted el dinero? Sí, mi amor, eso es esto, por ejemplo, en esos 500 se pagan 10 mil pesos diarios por 60 días. ¿Usted le reclamó al señor Rosenberg si ya había cancelado la obligación porque le había entregado la letra a doña Yanet? Eh, vuelvo y le comento doctora lo que pasa del error de que yo no le reclamé letra al señor Rosmen cuando yo terminé de pagarle la plata ese fue mi error tanto la señora como se queda con las letras pues. ella hizo eso pero nosotros ¿Usted sabe, bueno, usted, usted sabe por qué razón él le entregó la letra a la señora janet y cuándo se le entregó ni, ni el por qué razón ¿El señor Roseman qué hizo con la letra y se la entregó a la señora o, o el por qué? ¿Usted no sabe? No, señora. En el momento en que usted canceló la obligación, ¿no le fue expedido algún recibo, un documento mediante el cual acreditara que usted le había realizado el pago total de esa obligación? No, señora, porque este que, por ejemplo, como le digo, doctora, le explico, yo no pedí esa letra, me confié de Rosemann y ese fue el problema. Bueno, el despacho no va a, formar, a formular más preguntas, por tal razón declaramos cerrada la etapa de los interrogatorios y es el caso de proceder a la fijación del litigio. Entonces, se requiere a la apoderada de la parte demandada para que manifieste en qué hechos están de acuerdo con, frente a la, a la demanda que presentó la señora Janet. Si hay unos hechos en los cuales están de acuerdo, doña Julia, ya no le vamos a tomar más de declaración, pero igual usted debe permanecer eh, conectada con la audiencia, tanto usted como doña Omaira, por favor. Sí, señora. Doctora, entonces vamos con la fijación del litigio para ver en qué hechos está de acuerdo con lo afirmado en la demanda y cuáles serían susceptibles de prueba. Estamos taba, ¿eh? Sí, señora. Eh, señora juez, pues no estamos de acuerdo pues sí. con los hechos presentados por la parte demandante, teniendo sustento en los resultados de la prueba grafológica donde se evidencia la tacha de falsedad. Bueno, eh, los hechos como que sí estamos de acuerdo es la existencia de la letra de cambio número 2, la cual fue suscrita con el señor Rosenberg Salazar. Eh, segundo, el pago... También? De... ¿Señora? ¿Perdón? ¿No escucho? No, la letra de cambio, me decía respecto de la letra de cambio número 2. Sí, señora. Sí, cuénteme. Pues, que pues eh, la existencia de la letra de cambio número 2, la cual fue suscrita con el señor Rosenberg, Salazar. Lanzar. Eh, no, hasta no aparece suscrita por el señor Rosenberg. Bueno, sí, señora, pero la existencia de esa o sea, de esa letra de cambio sí, o sea, sí existe, sí estamos de acuerdo con eso que las, ahí las dos firmas son verídicas en esa letra de cambio. Sí. Eh, uh -huh. eh, también que la firma de la señora Julia es correcta en la letra de cambio número uno, sin embargo la de la señora Mayra está falsificada. Y ya, en eso son los que estamos de acuerdo, de resto ninguno. De resto sería todo materia de prueba en esta audiencia. Sí, Sí, señora. Entonces, continúa eh, el despacho en esta etapa, no advierte irregularidad o vicio alguno. Por tal razón, entonces eh, declara clausurada la etapa de fijación del litigio y eh, no advierte, al no advertir irregularidad alguna, requiere la poderada en la parte demandada para que manifieste. Que ¿Advierte algún vicio o nulidad que afecte hasta este momento el desarrollo de la audiencia? No, señora, de esta parte no observa nulidad alguna que invalide hasta el momento el proceso. Bueno. Las para este proceso ya fueron decretadas. Y aunadas, conforme el auto que convocó a la audiencia, continuamos con el, interro el testimonio. Tenemos que la parte demandada solicitó un testimonio, el testimonio del señor Rosenberg Salazar. El señor Rosenberg se. No, él no se encuentra. Yo traté de comunicarme con él por todos los medios que me brindó tanto consultorio jurídico, sin embargo, no, no, el celular sale apagado, no le llegan los mensajes, no, no tuve medio para comunicarme con él, entonces pues no creo que vaya a estar presente en la presente audiencia. Entonces no contamos con prueba, con la prueba testimonial. No, no, señora. Teniendo en cuenta la calidad de las partes procesales, el domicilio de los demandados, el valor de la obligación que se cobra, este despacho es competente para conocer del proceso y hasta este momento no hay vicio o irregularidad que afecte el desarrollo del proceso en esta audiencia. ¿La parte demandada algo que decir? No, señora continuamos entonces con la etapa de alegaciones tiene la palabra la poderada la, la, eh, la habitación tiene la palabra la apoderada de la parte demandada para que presente sus alegaciones cuenta con 20 minutos son las 11 y 5 de la mañana tiene la palabra doctora Sí, señora. Eh, señora juez, me propongo durante la presentación de este legato evidenciar eh, que las pruebas presentadas permiten demostrar que en el presente proceso no le asiste al demandante el pago ejecutivo, las letras de cambio, objeto del litigio, ya que a todas luces se logró dilucidar que no existe deuda vigente de ningún tipo para con la ya mencionada demandante. Es así que el, demandan, que el demandante pretende un cobro de lo no debido toda vez que mi poder de antes en ningún momento suscribió un negocio jurídico alguno con la señora Janet Maritza Duarte Villamizar quien pretende hacer valer una letra de cambio con firma falsificada, como se logró probar a través de los resultados del dictamen pericial donde se concluye que la firma de la señora Omaira Tuesta no presenta uniprocedencia escritural como lo venimos manifestando desde la contestación de la demanda y una letra de cambio que ya fue pagada, que además se suscribió con otra persona, quien no es la demandante en el presente proceso, es decir, con Rosenberg Salazar. Cabe resaltar a modo de conclusión que por medio del presente proceso, se dilucida claramente que no es procedente del cobro ejecutivo de las ya mencionadas letras, por todas las razones anteriormente expuestas y demostradas a lo largo de la presente diligencia, Toda vez que mis gobernantes claramente manifestaron y por medio de la práctica probatoria demostrar el correcto desarrollo de los hechos que antes este litigio. Por tanto, la tacha de falsedad evidentemente debe proceder. ¿Algo más? No, señora. Bueno, no hallándose presente la parte demandante, igual no hay lugar a presentar alegaciones de ese lado. Entonces, no habiendo más eh, que agregar por parte de la demandada, se declara entonces clausurada la etapa de alegaciones. Entonces, igualmente no... Luego de realizado el estudio a la demanda y a la contestación a las excepciones planteadas por las demandadas, se procederá a partir de las pruebas aportadas a los infolios a proferir la decisión de instancia previa a las siguientes consideraciones. De conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles que costen en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él. Tales documentos son conocidos como títulos ejecutivos, siendo una de sus especies los denominados títulos valores, los cuales son definidos en la ley como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora por cuenta de quien es su legítimo tenedor y atendiendo su ley de circulación. En este sentido, conforme con la anterior definición de títulos valores que ofrece el artículo 619 del Código de Comercio, la doctrina ha decantado las características definitorias de este tipo de instrumentos que son la incorporación, literalidad, legitimación y la autonomía. Y por estas características de los títulos valores, ninguna duda existe de que constituyen plena prueba del derecho que en ellos se haya contenido. En consecuencia, son exigibles por la vía del proceso ejecutivo mediante el ejercicio de la acción cambiaria en los términos del artículo 422 y artículo 780 del Código de Comercio. En el presente caso, los documentos presentados para el cobro judicial corresponden a dos letras de cambio que al reunir los requisitos generales y especiales prescritos por los artículos 619 y 621 del Código de Comercio para esta clase de título valores y los especiales de la letra de cambio, nos lleva a afirmar que se trata de títulos valores de los cuales derivan obligaciones a cargo de la parte demandada. Cuando en un título valor la prestación cambiaria no ha sido satisfecha por quien es llamado a cumplirla, puede su, legítimo, su tenedor legítimo ejercitar la acción cambiaria a fin de obtener su pago. Pues así lo dispone el artículo 780 inciso segundo de la misma obra, pero al mismo tiempo que la ley señala el camino a seguir para su ejercicio, también pone en manos del deudor cambiario los instrumentos idóneos para aniquilarla. En este orden de ideas y de acuerdo con la ley que regula este tipo de documentos, Solo le son oponibles a la acción cambiaria las excepciones allí previstas en artículo 784 del Código de Comercio, medios exentivos que han sido clasificados como personales y reales según se opongan a ciertos y determinados tenedores o aún a los tenedores en debida forma. En el presente asunto viene al caso hacer claridad en cuanto a la clasificación de las excepciones en reales y personales. Las reales pueden oponerse a todos los poseedores del título valor, en tanto que las personales solo pueden plantearse contra la parte que se vinculó directamente con el demandado y no contra un extraño o persona ajena a la situación causal o subyacente. No obstante lo anterior, cabe precisar que si el demandado es perseguido por un tenedor que se hizo al, a la obligación luego de su vencimiento, sin sujeción a la ley de circulación de los títulos valores, resultan procedentes contra este las excepciones personales, porque su traspaso surte los efectos de una cesión de crédito. En estas circunstancias, de conformidad con lo señalado en, los, en el artículo 167 del Código General del Proceso, quien alega un hecho es quien por regla general tiene el deber de demostrarlo. Por ende, cada contendiente debe probar a cabalidad la existencia de la obligación o su extinción, según el caso cuando sea este el fundamento de su acción o excepción, sin perjuicio de las reglas específicas que en materia de la carga de la prueba gobiernan el caso en particular. Cuando se trata de procesos ejecutivos, ya se dijo que la pretensión tiene como base un documento que constituye plena prueba en contra del deudor. Por lo tanto, la simple afirmación del acreedor de un título valor sobre el no pago de su importe por parte del obligado, acompañada de la exhibición del documento y del cumplimiento de su ley de circulación, lo exime de probar otra circunstancia para obtener su exigibilidad judicial. Y si el accionado expone hechos nuevos pendientes a extinguir o impedir los efectos jurídicos que se persigue en la demanda, asume la carga de acreditar esos nuevos elementos fácticos en que se fundamente, mediante pruebas que deben ser de mayor contundencia como para desvirtuar el contenido literal del título, hasta el punto que cualquier deficiencia en el cumplimiento de esta carga probatoria la conclusión deberá favorecer la exigibilidad coactiva del título valor. En el caso que bajo, tenemos bajo estudio, fueron presentadas para el cobro jurídico dos letras de cambio, las que supuestamente fueron suscritas por las demandadas Julia María Corredor y Omaira Atuesta Corredor, para llenar los espacios en blanco y convertirlas en títulos valores. Estos documentos tienen la virtualidad de constituir título ejecutivo por ser una especie de título valor y cumplir con los requisitos formales, generales y específicos para esta clase de instrumentos contenidos en el artículo 621 y 671 del Código de Comercio. Por su parte, las demandadas Julia María Corredor y Omaira Tuesta Corredor en su defensa plantean como excepciones las siguientes. Una primera que denominan falta de legitimación en la causa por activa y al respecto primero se advierte que la letra de cambio número uno no fue firmada por la señora Omaira Tuesta Corredor. De otro lado se afirma que en ningún momento se estipuló como acreedora a la señora Janet Duarte Villamizar, pues con esta no se tuvo contacto alguno, pues la obligación se adquirió con Rosa Salazar Ramírez, a quien le fue cubierta la obligación. Por tanto, Janet no es legítima tenedora. Eso se afirma frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. La segunda excepción planteada se denominó incumplimiento de la ley de circulación del título valor, argumentando que la señora Janet Maritza Duarte Villamizar no es legítima tenedora de las letras de cambio, no se suscribieron con la intención de entregárselas a la demandante, ni tampoco es endosataria del señor Rosenberg Salazar Ramírez. En cuanto a la tercera excepción de cobro de lo no debido, al respecto, se informa que las demandadas no conocen ni han tenido trato con la demandante. Por tanto, no ha sido su intención adquirir obligaciones para con esta. Dice la parte demandada que nunca han recibido dinero de la demandante, quien pretende hacer ingresar a su patrimonio una suma que no le corresponde. En cuanto a la cuarta enervante, se llama mala fe del ejecutante argumentando que falsificó la firma la señora Omaira Tuesta Corredor en la letra 1 y en cuanto a la letra número 2 se advierte que fue aceptada y firmada de acuerdo en acuerdo con Rosenberg Salazar Ramírez quien cobró el dinero. Eh, una quinta sección se denominó prescripción de la obligación. Al respecto, se indica que en cuanto a la letra número 2, se evidencia como fecha de exigibilidad el 5 de septiembre de 2016 y la demanda se presentó el 16 de septiembre de 2019. Luego operó el fenómeno de la prescripción extintiva de la obligación vencido el plazo de los tres años estipulado en el artículo 789 del Código de Comercio. Una sexta excepción llamada llenado indebido de espacios en blanco. Se dice en cuanto a la letra número uno, que no fue suscrita por Omaira Llanea Tuesta, que su firma fue falsificada. En cuanto a la letra número dos, que fue firmada en blanco, que se diligenció de manera arbitraria por la demandante, quien no es tenedora legítima no respetó indicaciones faltadas entre las demandadas y el señor Rosenberg Salazar Ramírez, que habían indicaciones precisas: quién sería el acreedor y la forma de pago de la obligación que ya fue pagada. Una séptima excepción de inexistencia de la obligación: al respecto se argumenta que la, la letra 1 no fue firmada por Omaira Yanet Atuesta, que su firma fue falsificada. Y en cuanto a la letra 2, dice que fue suscrita con el señor Rosenberg Salazar. Luego, la demandante no es tenora legítima, por tanto, no existe la obligación para con esto. Octava excepción, falta de claridad en el texto del título valor. Se dice que la letra de cambio número 2 no cumple con el requisito de exigibilidad. No hay claridad, pues en el título se estipula en la fecha de vencimiento del año 2016 y en la demanda señalan que es el 2019, por tanto, si no hay claridad, no se dan los elementos propios del título ejecutivo. Novena sección, tacha de falsedad en cuanto a la letra número uno, se afirma que esta no fue suscrita por la señora Omaira Yanet Atuesta Corredor, que su firma fue falsificada. La décima sección... Una excepción genérica eh, de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso, si se encuentran probados hechos que constituyan excepción, sea reconocida. Procede el despacho entonces a revisar las excepciones planteadas por la, por la parte demandada. En relación con las enervantes planteadas por la iniciamos su estudio por aquella denominada tacha de falsedad, a través de la cual se, des, se busca desconocer la validez al título valor letra de cambio número 01, argumentando que la firma de la demandada Omaira Yanet a tu esta Corredor fue falsificada y que el documento no fue suscrito por ella. Este estrado procede a estudiar la exención propuesta a partir del material probatorio recaudado y tomando en cuenta que la parte a quien se atribuya un documento afirmándose que fue suscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda si se acompañó a esta y en los demás casos en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba. Si la parte llamada tachar de falso un documento, no lo hace tempestivamente, consolida irremediablemente su autenticidad cuando la trae consigo, o se le confiere al documento que desprovisto de ella se aporta al proceso. La tasa está sujeta a ser formulada por escrito en el que deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir prueba para su demostración. En este caso tenemos que la parte demandada señora Omaira tu Atuesta Corredor presentó como excepción de fondo la tacha de falsedad argumentando que la letra de cambio número uno, aportada como base de discusión no fue suscrita por ella, que la firma que aparece en el título valor no es el Para despejar la duda recaída sobre la autenticidad o falsedad de la firma como de la demandada a nuestra corredor, se y decretó la prueba grafológica oficiando para ello al laboratorio la la área de documentos y grafología de la SIGI grupo regional de la policía científica y criminalística número 5, entidad que a través del patrullero Dairo Javier Sepúlveda Hernández en en documentología procedió a realizar la toma de muestras para realizar el estudio técnico de comparación el cual fue llegado a este despacho y puesto en conocimiento de las partes. Frente a esa prueba grafológica, eh, las que había consideración, no hubo ninguna solicitud de declaración, corrección, ningún tipo de objeción frente a, al, al dictamen presentado. Por el perito Daniel Javier Sepúlveda Hernández, el despacho eh, inicialmente lo había convocado a esta audiencia eh, con el fin de que se si había algo, algún tipo de aclaración o complementación, como no se solicitó ningún tipo de aclaración. ...en atención a que el ...aplazamiento de esta audiencia... ...que cuando no podía hacer... Presa, ...el despacho eh, no consideró necesario... ...el aplazamiento de la audiencia... ...por cuanto el documento... ...el dictamen rendido... ...no tuvo recargo alguno... ...por tal razón... ...el despacho procedió... ...a desarrollar esta audiencia sin la comparecencia del perito, porque no la consideró necesaria, pues considera que el dictamen es suficientemente claro para efecto de emitir una decisión frente a los asuntos que eh, tenía, había duda. Por tal razón, no eh, se acepta la solicitud, no se aceptó la solicitud elevada por parte del Departamento de Grafología, documentología y grafología de la SIGIL para señalar nueva fecha para el desarrollo de esta audiencia, pues el despacho considera que no era necesaria la presencia del perito, pues el dictamen no, no tuvo reparo, eh, fue puesta en, en conocimiento de las partes, no hubo ningún tipo de manifestación al respecto. Y es por esta razón que en desarrollo de, de la enervante de falsedad de, de la firma frente al título 1, el despacho procedió a realizar y verificar eh, cómo se, se desarrolló la prueba. Entonces, tenemos que, conforme con el dictamen rendido por el perito Dairo Javier Sepúlveda Hernández, este informa que se procedió a realizar la toma de muestras para realizar el estudio técnico de comparación, llegando a la conclusión que, abro comillas, la firma incriminada legible descrita en el ítem 411 como de la señora Omaira Atuesta no presenta uniprocedencia escritural frente a las muestras manuscriturales aportadas para cotejo por la señora Omaira Yanel, Atuesta Corredor, identificada con cédula de ciudadanía 63-525-935, en, en, enunciadas en el numeral 422. Como se puede apreciar, y las partes tuvieron a su disposición el dictamen rendido por el perito, sin hacer mayores análisis críticos sobre la falsedad, ya que por lo demás la parte demandante guardó silencio sobre el dictamen rendido por el Grupo Regional de la Policía Científica y Criminalística número 5, se puede establecer sin lugar a dudas que la firma que aparece en la letra de cambio número 1, como de la demandada Omaira Yanet Atuesta Corredor, no corresponde a la que ella usa en sus actos públicos o privados. Por tanto, resulta fácil concluir que la demandada no firmó la letra de cambio número uno que sirve de título ejecutivo y que se cobra en este proceso, ni se obligó como codeudora. Atendiendo tales consideraciones, el despacho declara aprobada la excepción de tacha de falsedad propuesta por la demandada Omaira Yanet Atuesta Corredor, toda vez que no se logró demostrar que la firma puesta sobre la letra de cambio número 1, aportada como base de ejecución, hubiese sido suscrita por ella. Viene al caso advertir que el artículo 274 del Código General del Proceso refiere a las sanciones al impugnante vencido por la tacha de falsedad y a la parte que adujo el documento a favor de la parte que probó la tacha, sanción que se concreta en el pago del valor del 20% del monto de las obligaciones contenidas en el documento o de 0 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando no represente un valor económico. En este orden de ideas, y dado que prospera la tacha de falsedad planteada por la señora O'Maira Yanet Atuesta, corredor, el valor de las... Eh, ese, condenará a pagar a la señora Yanet Maritza Duarte Villamizar, a la señora Omaira Yanet Atoesta Corredor, el valor de la sanción que corresponde al 20% del monto de la obligación contenida en la letra de cambio número 1. Eso en cuanto a la excepción de tacha de falsedad, planteada por la demanda Omaira Yane atuesta, cor atuesta Corredor, la cual se declara probada. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, incumplimiento de la ley de circulación del título valor e inexistencia de la obligación, se procederá a realizar su estudio de manera conjunta. Se van a analizar esas tres secciones de manera conjunta, toda vez que el fundamento planteado para cada una de ellas es el mismo. Esto es, que la demandante señora Janet Maritza Duarte Villamizar no es legítima tenedora de las letras, pues no fueron suscritas con la intención de entregárselas a ella, sino al señor Rosenberg Salazar Ramírez, tampoco es endosataria del citado señor, por tanto no existe obligación para con la ejecutante. Ese fue el fundamento que se dio para las tres secciones, es el mismo fundamento, que las letras no fueron suscritas a favor de Janet Maritza, que esta no es legítima tenedora, que fueron suscritas, a favor del señor Rosa Inversal Azar y que, por tanto, no existe obligación para con la ejecutante. Frente a estas excepciones, que prácticamente son lo mismo, falta de legitimación en la causa por activa, incumplimiento de la ley de circulación del título, inexistencia de la obligación, debemos empezar por advertir, que la legitimación en la causa consiste en la identidad del demandante con la persona a quien la ley concede la facultad para reclamar el derecho y la identidad del demandado con la persona frente a la cual se puede exigir el cumplimiento de la obligación. El concepto de parte está ligado a la legitimación en la causa activa o pasivamente llamado también legitimación para obrar o contradecir. La legitimación por activa es la titularidad del derecho mismo, de modo que la cualidad en virtud de la cual una pretensión puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio, se llama legitimación para obrar y pasiva, para aquel contra el cual ésta se ha de hacer valer, que también se denomina legitimación para contradecir. Si se aprecian con, deten con detenimiento los títulos valores, letras de cambio, encontramos que éstas fueron presentadas con todos sus espacios llenos. Contienen una obligación clara, expresa y exigible, Haciendo claridad que la letra número 2 se encuentra firmada o suscrita por dos personas, la señora Omaira Yanet Atuesta Corredor y Julia María Corredor Méndez, en tanto que la letra 1 tan solo fue debidamente suscrita por Julia María Corredor Méndez, lo que indica que dichas personas adquirieron las obligaciones allí contenidas frente a la señora Janet Maritza Duarte Villamizar, comprometiéndose a cancelar una suma de dinero en un tiempo determinado. A tal conclusión se llega, atendiendo el tenor literal del título valor, en el que se hace figurar que la orden de pago se constituye a favor de la ejecutante. Tal circunstancia se logra despejar atendiendo que quien ejercita la acción es el tenedor del título a favor de quien se establece la obligación. Esto es, que en el documento, el contenido literal del documento, se hace figurar que la obligación se adquiere para con la señora Janet Marixa Duarte Villamizar. Y esta señora, quien figura en el, como titular del a favor de quien figura el derecho, es la tenedora del título, que contiene la obligación. Si bien en el presente caso se insiste que no se adquirió obligación alguna para con la demandante, sino con el señor Rosenberg Salazar Ramírez, igual se tiene que a través de los interrogatorios se logra establecer que las letras fueron suscritas en blanco y entregadas a la orden del citado Salazar Ramírez, quien podía realizar la transferencia de las letras sin endoso, pues a términos del artículo 652 del Código de Comercio se ha dispuesto que, abro comillas, la transferencia de un título a la orden por medio diverso del endoso Subroga al adquirente en todos los derechos que el título confiera, pero la sujeta a todas las excepciones que se hubieran podido oponer al enajenante. La transferencia de un título valor a la orden por medio distinto del endoso no es una negociación cambiare, cambiaria y por ello subroga al adquirente en los derechos del cedente del pero sujeto a las excepciones que a él se le hubieran podido oponer. Cierro comillas, eso dice la norma. Así las cosas, partiendo del hecho de que la demandante es la tenedora de las letras, las cuales fueron presentadas para el cobro con todos los espacios llenos, tal circunstancia la legitima para reclamar los derechos contenidos en tales documentos. Si bien se dio una transferencia al título valor, tal circunstancia no legitima a la ejecutante para promover la acción y en manera alguna es posible asentar que no existe obligación para con esta a partir de tales supuestos. No podemos negar la existencia de la obligación porque una de las excepciones es esa, inexistencia de la obligación. No es que haya, no haya existido la obligación, la obligación existió. Es más, en el interrogatorio que absolvieron las demandadas dan cuenta que el dinero no era del señor Rosenberg Salazar, que si bien a través de este obtuvieron el dinero, este les informó que el dinero era de la señora Janet. Maritza Duarte Villamizar. Luego, el, el, a través del interrogatorio tenemos que se logra establecer, como lo confiesan las demandadas, que la plata, el dinero que fue, la, la obligación que ellas adquirieron, el dinero era de la señora Janet Maritza Duarte Villamizar. Luego, por tal razón tampoco podemos decir que ella no era la legítima tenedora del título por cuanto fue precisamente ella la persona que facilitó el dinero que se les prestó a las demandadas. En consecuencia, las excepciones presentadas por las demandadas de falta de legitimación en la causa por activa, incumplimiento de la ley de circulación del título, valor e inexistencia de la obligación, no están llamadas a prosperar. Otra sección planteada fue la que se denominó falta de claridad en el texto del título valor, argumentando que en la letra de cambio número 2 no cumple con el requisito de exigibilidad en cuanto no hay claridad respecto a la fecha de vencimiento, pues en el título se estipula que fue en el año 2016, en tanto que en la demanda se afirma que el vencimiento se dio en el año 2019. Al respecto tenemos que, como bien se advirtió anteriormente, para adelantar el cobro ejecutivo de las obligaciones contenidas en un documento, es preciso que éste cumpla con los requisitos de que trata el artículo 422 del Código General del Proceso. Esto es, las obligaciones deben ser claras, expresas y exigibles y en el presente caso se presentaron como base de recaudo dos letras de cambio con todos sus espacios llenos y en dichos documentos se haya consignada una fecha de vencimiento y concretamente en la letra de cambio, se, y concretamente en la letra de cambio número 2 se haya consignada una fecha la que conforme con lo manifestado por la parte actora corresponde al 5 de septiembre de 2019. Por tanto, si la parte accionada refiere que el año no corresponde al 2019, sino al 2016, debió a llegar prueba encaminada a desvirtuar el contenido literal del título. Debía demostrar la pasiva que el número consignado en el documento no era un 9, sino un 6. Y al respecto, tenemos que lo afirmado por la pasiva se queda en el dicho, pues no se cuenta con prueba que lleve a establecer que el número consignado en la letra no corresponde a un 9. Luego, así las cosas, el despacho no puede desconocer el contenido del documento a partir de suposiciones y por tanto, dicha enervante igualmente está llamada al fracaso. Otra enervante planteada y que se relaciona mucho con la anterior fue la excepción de prescripción de la obligación respecto a la letra número 2, Advirtiendo que como se evidencia como fecha de civilidad 5 de septiembre de 2016 y la demanda se presentó el 16 de septiembre de 2019, operó la prescripción estrictiva a la obligación vencido el plazo de los tres años. Al respecto tenemos que la prescripción constituye uno de los modos de extinguirse las obligaciones de acuerdo con el artículo 1625 del Código Civil. Asimismo, la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos solamente exige el transcurso del tiempo, de cierto tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Tiempo que se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, conforme a las previsiones del artículo 2535 del Código Civil. Ahora bien, conforme lo enseña el artículo 2539 de la misma obra, la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse ya sea natural o civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación expresa o tácitamente, según, según ocurre con los abonos al importe del título. Y civilmente con la presentación de la demanda, siempre que sea notificado el demandado dentro del año siguiente a la notificación al ejecutante del autodemandamiento de pago. Bajo estas premisas... Un momentito. Bajo estas premisas, el artículo 7, 782 del Código de Comercio reconoce la titularidad de la acción cambiaria en el legítimo titular del título valor para que pueda peticionar el pago de la contraprestación principal, los accesorios como son los intereses causados, los gastos de cobranza, etcétera, pero a su vez... Pero a su vez, la ley comercial establece un listado de excepciones que puede proponer el deudor y que están de manera taxativa señaladas en el artículo 784. La prescripción cambiaria constituye el medio de distinguir la responsabilidad de las personas que intervienen en el título valor y opera por el transcurso del tiempo señalado en la ley sin que se ejerciten las acciones respectivas para obtener el pago, razón por la cual debe tenerse como una excepción de carácter objetivo. El artículo 789 del Código de Comercio presentúa que la acción cambiaria prescribe, directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento. Ahora el artículo 94 del Código General del Proceso preceptúa que la presentación de la abro comillas, La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado entre un término de un año, contado a partir del día siguiente, a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. En el caso en análisis, es en menester no solo cotejar la prueba documental al legal proceso, sino también la fecha de presentación de la demanda, la despedición del mandamiento de pago, la notificación personal del demandado, a fin de determinar si se obtiene prosperidad la excepción propuesta por esto. Revisada el acta individual de reparto del proceso, se observa que la demanda fue incoada el 17 de septiembre de 2019. El mandamiento de pago se profirió el 1 de noviembre de la misma anualidad y las demandadas se notificaron el 2 de diciembre de 2019. Cabe resaltar que la letra es de cambio base de la ejecución tiene como fecha de vencimiento, estamos haciendo referencia a la letra número 2 frente a la cual se alegó la prescripción, tiene como fecha de vencimiento el 5 de septiembre de 2019, por eso decía que tiene relación directa con la anterior excepción, por cuanto no fue desvirtuado que el año correspondiera al año 2019. Cabe eh, resaltar que la letra de cambio base de la ejecución tiene como de fecha de vencimiento el 5 de septiembre de 2019, de modo que dando aplicación al artículo 789 del Código de Comercio, de comercio se tiene que el término para prescribir el título valor ha llegado, penecería el día 4 de septiembre de 2022 el cual se vio interrumpido en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso con la presentación de la demanda el 16 de septiembre de 2019. Entonces, con base en lo anterior, tenemos que la figura jurídica, la prescripción y, y o caducidad no tuvo operancia en el caso bajo estudio y por tanto está enervante Tampoco está llamada a prosperar. Otra sección que se plantea fue la que se denominó llenado indebido de espacios en blanco. Se argumenta al respecto que la letra de cambio número 2, firmada en blanco, se diligenció de manera arbitraria por la demandante, que no respetó las indicaciones pactadas entre las demandadas y el señor Rosenberg Salazar Ramírez pues habían indicaciones precisas quién sería el acreedor y la forma de pago de la obligación que ya fue pagada. Frente a dicha excepción, debemos por empezar por advertir que el artículo 622 del Código de Comercio señala que, abro comillas, si en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones dadas conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel blanco entregado por el firmante para convertirlo en título valor dará al tenedor derecho para llenarlo para que el título una vez completado pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá llenarse estrictamente de acuerdo con las autorizaciones dadas para ellos. En el caso que nos ocupa, la demandante Janet Marisa Duarte Villamizar presentó para el cobro judicial dos títulos valores Representados en letras de cambio por valor de 600 mil pesos cada una, con todos sus espacios llenos. Y al contestar la demanda, las ejecutadas plantean la excepción de que se llenaron indebidamente los espacios dejados en blanco respecto de la letra número 2, pues no se respetaron las indicaciones pactadas respecto a la persona que sería el acreedor y la forma de pago de la obligación de la que dicen que ya fue pagada. Sin embargo, la excepción desde un comienzo nació muerta a la vida jurídica si se tiene en cuenta que la parte interesada en demostrar exactamente quién sería el acreedor y la forma de pago de la obligación no presentó los medios de prueba idóneos para desvirtuar el contenido del título valor como lo ordena el artículo 167 del Código General del Proceso. Se limita la parte demandada a plantear tal excepción sin acreditar que el tenedor del título valor la hubiera llenado sin seguir estrictamente las autorizaciones dadas por el suscriptor. Y es que al respecto no se haya explicación para que se decida dejar en blanco el espacio correspondiente a la persona respecto a la cual se adquiría la obligación, si las instrucciones iban dirigidas a que solo ella podía ser al acreedor, si como las demandadas refieren que se acordó que dentro de las instrucciones dadas se había dicho quién era el acreedor, ¿Por qué razón al momento de suscribir el documento no se hizo costar tal circunstancia? ¿Por qué dejar los espacios en blanco abiertos para que el, cual, el, el tenedor del título lo llenara si ya se si había establecido quién iba a ser el acreedor? Tampoco se logra demostrar ¿De qué forma se pactó el pago de la obligación? O sea, la, la parte demandada insiste que se acortó el pago de el pago de la obligación. Eh, die, eh, el pago se realizaría en 60 días de a 10 mil pesos. Refieren las demandadas que ese era el acuerdo de pago, pero no hay, aportan prueba alguna encaminada a demostrar tal circunstancia. No hay ninguna prueba que nos permita reconocer que la afirmación que hacen las demandadas corresponde a la verdad. Al no desvirtuar el contenido del título, la obligación El contenido, al no desvirtuar el contenido del título, la excepción de fondo no puede prosperar por cuanto se entiende que al firmarse un título en blanco, el tenedor queda autorizado para llenar los espacios dejados en blanco. Correspondía entonces a la pasiva probar el hecho de que el ejecutante no estaba autorizado para llenar tales espacios y al no ocurrir esto, la excepción no prospera por falta de prueba. Otra excepción planteada se denominó cobro de lo no debido, argumentando que las demandadas no adquirieron obligación con la demandante que nunca recibieron dinero de su parte. Por tanto, no pueden hacer ingresar a su patrimonio unas sumas que no le corresponden. En cuanto a esta excepción, igualmente nos encontramos con que la misma se queda en la sola afirmación, pues no se apor aporta prueba alguna encaminada a demostrar los fundamentos en que se basa la misma, la parte demandada, eh, para alegar el cobro de lo no debido, no logra acreditar que las sumas consignadas en el título valor no correspondan al valor de lo adoptado, ni que se hayan realizado abonos, ni que se pagara la totalidad de la obligación. Por tanto, esta excepción también está llamada al fracaso, ¿Por qué? son muy enfáticas las demandadas en señalar que hicieron los pagos, que se canceló la totalidad de la obligación pero no se aporta prueba alguna que así no lo demuestre. No hay ningún recibo, no hay ningún documento, no hay ningún testigo que ratifique lo dicho por las demandadas. Se queda en el solo dicho de la parte. No hay prueba de que, la, de la, que las obligaciones contenidas en las letras hayan sido canceladas. Se sabe que de conformidad con el artículo 167 del Código, del Código General del Proceso, le corresponde a las demandadas desvirtuar las presunciones de que tratan los artículos 625 y 647 del Código de Comercio, debiendo acudir a los diversos medios probatorios previstos en la ley procesal civil. Es decir, que al demandado le corresponde la carga de la prueba prevista en la citada disposición. Entonces, como no se logra desvirtuar el contenido del título de los títulos valores, por tanto, la excepción se queda en el solo dicho y no está llamada a prosperar. Como última enervante, se plantea la mala fe del demandante argumentando que esta se da al falsificar la firma de Omaira Janet Atuesta en la letra de cambio número 01 y en cuanto a la letra de cambio número 02, se da por cuanto esta fue cancelada al señor Rosenberg Salazar Ramírez. Al respecto se tiene que con arreglo al Código Civil, la buena fe se presume, salvo en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En los demás casos, la mala fe debe probarse. En el presente caso... Tenemos que la excepción está llamada a prosperar parcialmente, habida cuenta que, como se analizó con anterioridad respecto de la letra de cambio número uno se falsificó la firma de la demandada Omaira Yanet tu corredor. Entonces, al, al, al realizar esa falsificación de la firma, obviamente se da esa mala fe frente a la señora O'Maira Janet Atuesta, toda vez que no fue la persona que suscribió la obligación frente a la letra de cambio número 01. Entonces, está más que acreditado que esa firma fue eh, falsificada y por tal razón, de una u otra manera, ello nos lleva a reconocer que se da la mala fe eh, para ejecutar frente a esta persona que no era obligada respecto de dicho título. Por tal razón, pues el despacho considera que prospera la excepción de manera parcial, solo frente a la letra de cambio número uno y solo frente a la demandada Omaira Yanet. Atuesta. Corolario a lo anterior tenemos que como quiera, que las excepciones llamadas a prosperar, la única excepción llamada a prosperar fue la tacha de falsedad respecto de la firma contenida en la letra de cambio número 01 de la demandada Humaira Llanea Tuesta Corredor, así como la prosperidad parcial de la excepción de mala fe. Por tal razón, eh, por, eh, respecto de esta misma demandada, por tal razón la consecuencia lógica será seguir adelante con la ejecución, pero modificando el mandamiento de pago de fecha primero de noviembre de 2019, concretamente en el numeral primero, En el numeral primero de la parte resolutiva, donde la orden de pago respecto de la letra de cambio número 01 se dará solo frente a la demandada Julia María Corredor. En tal sentido, se modificará la orden de pago dada en el auto de primero de noviembre de 2019. Esa sería la única modificación que tendría el auto... Demandamiento de pago. Igualmente se ordenará el remate y avalúo de los bienes embargados y los que posteriormente se lleguen a embargar, si fuera el caso. Practicar la liquidación del crédito y condenar en costas a la parte demandada y a favor de la demandante. Se ha de requerir igualmente a las partes para que, conforme con el artículo 446 del Código General del Proceso, una vez eh, una vez ejecutando la presente la presente decisión presente la liquidación del crédito en los términos aquí señalados eh. Suficiente lo anterior para que el juzgado tercero de pequeñas causas y competencia múltiple de Bucaramanga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelva. Primero, declarar no probadas las excepciones de fondo denominadas, falta de legitimación en la causa por activa, incumplimiento de la ley de circulación del título o valor, prescripción, llenado indebido de espacios en blanco inexistencia de la obligación, falta de claridad en el texto del título valor y mala fe de la ejecuta eh, propuestas por la demandada Omaira Yanea Tuesta Corredor y Julia María Corredor por lo expuesto en la parte motiva. Igualmente, se declara aprobada la excepción, eh, se declara no aprobada la excepción de mala fe del ejecutante respecto de la demandada. Julia María Corredor. Segundo, declarar probada la excepción de tacha de falsedad y mala fe planteada por la demandada Omayra Janet a tuesta Corredor respecto de la letra de cambio número 01 por falsificación de su firma. Tercero, en consecuencia se ordena seguir adelante la ejecución modificando el auto que libró el mandamiento de pago de fecha primero de noviembre de 2019 en su, en su numeral primero, el cual quedará así. Numeral primero, se libra se libra mandamiento de pago a favor de Yanet Maritza Duarte Villamizar y contra Omaira Janeda Tuesta Corredor y Julia María Corredor Méndez por la suma de 600 mil pesos por concepto de capital contenido en la letra de cambio número 02, por los intereses del plazo causados y no pagados desde el 12 de noviembre de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2019, a la tasa máxima autorizada, más los intereses moratorios sobre la anterior cantidad, a la tasa máxima fijada por la superintendencia bancaria, desde el 6 de septiembre de 2019 hasta cuando se cancele totalmente lo adeudado. Igualmente se libra orden de pago a favor de Yanet Maritza Duarte Villamizar y contra Julia María Corredor Méndez por la suma de 600 mil pesos por concepto de capital contenido en la letra de cambio número 01 por los intereses del plazo causados y no pagados desde el 27 de septiembre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 Cuarto, condenar a la parte demandante, señora Janet Maritza Duarte Villamizar, a pagar dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, a favor de la demandada, Omaira Janet, a tu esta corredor, la sanción del 20% del monto de la obligación contenida en la letra de cambio número 01, suscrita el 26 de noviembre de 2019, y que se concreta en la suma de $376,622 pesos. Quinto, órdenes el avalúo y remate de los bienes sobre los cuales recaigan y se perfeccionen debida y completamente las medidas de embargo y secuestro en este asunto. Previa observación de los requisitos de ley. Sexto, requiérase a las partes para que conformidad con lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso, una vez ejecutoriado el presente proveído, presente la liquidación del crédito conforme con lo expresado en la motivación de esta sentencia. Séptimo. Condenar a la demandada Julia María Corredor Méndez al pago del 100% de las costas que causaron en este proceso a favor de la parte ejecutante. Y condenar a la parte demandada o Mayra Janet a tuesta corredor. En, eh, al pago de las costas que se causaron en este proceso a favor de la ejecutante en un 70%. En su oportunidad legal se procederá a liquidar las costas. Para que se incluyan en la liquidación de costas, se fijan como agencias en derecho la suma de 370 mil pesos a cargo de la parte demandada, conforme con lo señalado anteriormente. No se ordena compulsar copias, eh, noveno, se ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible comisión de un delito relacionada con la suscripción de la letra de cambio número 01 respecto de la firma de la demandada Omaira Janet a tu esta corredor. La presente sentencia queda notificada en estrados a las partes. ¿La parte demandada tiene algo que agregar? Apoderada de la parte demandada. No siendo otro el objeto de esta diligencia, se termina siendo las 12 y 5 del mediodía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.